La del sentido de Las opciones que operan a nivel de lo que Rolando Bartes llamó la dosa del sentido Anda poniendo la paga Empieza de remate Redmate, 10 años Facultad de Ciencias de la Comunicación Universidad Nacional de Córdoba